Insta, instalan avión en el parquecito Arco Iris de San Francisco. <risa> señores, <risa> señores, esto, <risa> Dios mío, señores, no, no, porque eso, así han no llamado la atención avión. la colección de un avión de color negro en el conocido popularmente como parquecito Arcoíris que desde hace varios meses está en proceso de remodelación. El avión fue colocado Honor al Capitán Juan de Dios Ventura Simón. Al Capitán Juan de Dios Ventura Simón. Por a lo que no entiende, lo que por paga comentan, ya que originalmente el parque ubicado en la calle Castillo, esquina de Ubergé, lleva su nombre. El alcalde señaló con esta, con esta réplica del avión que el piloto en la gesta de 59 quieren honrar la historia y el legado de este hombre para... Las, las presentes y futuras generaciones. Yo lo veo bastante bien. Hey, sí, Un paradero de fotos. ¿Cómo eh, bueno, eh. claro. te gustó Liz, con, con el avión? Eh, me gusta el avión y, y tiene un sentido que nosotros todos deberíamos apoyarlo porque Pero hubieron, Juan de Dios Ventura Simón hubieron, era piloto y oye. se le está haciendo honor a, a quien fue Juan ah, de Dios Ventura Simón. Ah, bueno. lo, con lo que yo no estoy de acuerdo es que ahí se gastó 10 millones. ¿Cuánto? Dice que 10 millones. Pero eso es el parque en completo. Yo no, no sé, pero que Oye, 10 hay... millones. Pero la gente cree que los millones son ojos de palo. Ah, pero mira, el avión es grande. Sí, pero eso está bien. Pero, pero no es un parque entero, corazón, mira, un parque entero, una remodelación. Oh, qué bonito. Pero 10 millones, ¿y es que los millones son ojos de palo? Es de que tú, tú nunca lo has tenido, tú no puedes saber si son, <risa> se gastan <risa> o no. Pero por eso mismo y <risa> es así, ¿tien? que eso se gastan tan fácil. Y se gastan tan fácil. El millonario, el millonario, que tiene que decir? voy a ver si te rinden 10 mil pesos. A ti se te olvida, a ti se te olvida. que Sal con 10 mil pesos. Se, se te cuenta. olvida que ese es el dinero del pueblo ¿De? y del, del pueblo de San Francisco de Macorís. No? ¿Y, ¿Y el parque de quién es? tenemos que exigir que se aclare? El, de todos. ¿El parque de quién es? De todos, tuyo o de tu, también. De todos, como el dinero Que es, nos mira, con un presupuesto lo que ve, se gastó ahí. Pero ve allá al ayuntamiento. Pero ve allá al ayuntamiento. No, pero queremos y que saber te, porque tampoco. Tiene ay, te lo vamos a aplaudir, es verdad. Pero que nos aclaren derecho? en qué se gastaron los 10 millones. Tienes el derecho. ¿10 millones en un parque? al ayuntamiento y pedir claro es que los millones hace, de mira siéntate allá siéntate allá los en la oficina, de la oficina y tú pides una revisión yo en a... qué se gastó eso a la libre, acceso a la y, libre acceso a la información claro y te, si te explican todo eso en qué se gastó eso de deberían millones? deberían porque nadie, de de no, no. nadie está diciendo que no pero que nadie está diciendo que son a de no el parque entero sí el parque entero la remodelación completa, voy a ir, Alice. Voy a ir, ¿tú ves si hago? <risa> Dios mío, qué es. No, no, porque que nos te... aclaren esa barra. No es el avión. Ven, estamos se... cansados de que así fue en la universidad una puertecita, un regalo de millones, una, una entradita. Yeah. No, no, no. no ya, no? ya viene con, <risa> con el cuchillo en la mano. No, no. La... No, pero aquí estamos para defender eh, lo indefendible. Lo indefendible. Óyeme. A mí lo que ve. Cuando, cuando ese parque termine usted, usted ven cómo ve la gente en el parque Duarte. A buenas. Hola. Eso va a estar lleno ahí. Hola, buenas tardes. Hello. Eso va a estar yeah, lleno. Yeah. Toda la noche va a estar lleno eso ahí. Hello. Eh, sí, todo bien. Dígame, ¿qué me... usted opina sobre el avión? No, pero me encanta el programa. ¿eh? Eh, gracias, ah, gracias. Bien. Yo lo veo siempre. Gracias, gracias, gracias. Le voy a explicar algo. Eh, hay que ver. ¿Quién fue que dijo que se gastaron 10 millones primero? Porque, por, por, por ejemplo, que me lo diga Facebook, que me lo diga las redes. No, no se puede creer. Ahora, si sale del ayuntamiento que se gastaron 10 millones, ahí entonces nosotros lo vamos a creer. Uh -huh. Y lo segundo es que yo me crié frente a parquecito, Oye, y me trae nostalgia y recuerdo. Eso está bien. Porque Juan dio Ventura Simón, es de San Francisco de Macorís, vivió su familia en la calle Castillo, aquí en Colón, y merece, un, y merece un reconocimiento De nosotros los macorizanos Eso está bien, yo me lo encuentro bien Yo me lo encuentro perfectamente Ojalá que en cada parque Se honre los mártires De San Francisco de Macorís Para que nuestra historia Y nuestros hijos nunca se olviden De la verdadera historia De San Francisco de Macorís Siempre lo veo, ese programa me encanta a mí hey, Gracias por su llamada Yo le, le decía antes de la llamada que cuando ese parque lo termine, eso va a haber un grupo de personas lleno, lleno, lleno, lleno, lleno. Ustedes han visto cómo ha estado el Parque Duarte después de la remodelación y todo eso. Eso va a estar lleno. Entonces, ese parquecito que está ahí, yo lo que quisiera es, y yo lo tiene más espacio hasta de, de comida porque en el parque Duarte ustedes saben que ya todo estaba, estaba ya distribuido pero ahí yo creo que los, esos negocios pequeños de van a coger mamá. van a coger ¿sabes? van a vender picapollo y todas esas cosas van a tener una, un beneficio muy bueno muy en la bueno. ciudad y la gente va a venir a tirar esa foto para ahí para acá eh, hay personas que la, las redes sociales comienzan a hacer comparaciones que por qué ese avión Señores, es bueno saber. Yo, yo supongo que cuando termine van a tener una reseña, como dijo el señor, de, de, de, este, de este Franco Macorizano tan importante, y eso ayudará. La gente puede llamar a 809-725-0505. ¿Le gusta? Este Pero nuevo? está lindo, mira, yo no lo había visto así. Está ¿de? bonito. Sí, así mira. que se va a ver esto. Qué lindo. ¿eh? ¿Le, hago, eh, ¿Le gusta este nuevo? Mira, ahí va a haber bebida para el coquero. El <risa> coquero ya estaba... <risa> no, no. No no no, Ey, no, no, no, no. No, no, pero no hay coquero. No, no apoyo. No, apoyes, no. no el, coquero el coquero tiene que coquero buscar un local. ¿Tiene que a su búsqueda? No, un ser... local a darle. Ah, un local sí. a si tu. Déjeme sí. terminar. Yo no ah. puedo hablar aquí. Oye, no, yo te pregunto. Oye, no, no es la carretilla. El coquero tiene derecho porque hay alguien de taxi que coge toda esa calle entera. el no tiene derecho. ¿De dónde? Sí, buenas. Dígame. Buenas tardes, Juventud. ¿Todo bien? Muy precioso, muy bello, está ahí. Gracias. Ay, gracias, sí. Amor, ¿qué tú opinas? Estoy eh? un poquito más gordo, pero no todo... Estoy... Me gusta ver juventud así, como que refrescan la, la vista. <ríe> y amor, ¿qué tú opinas de nuevo de, nuevo, de la no de remodelación del Parque La Coina? Bueno, eso <ríe> Lo veo bien porque distingue a cada héroe. Sí. Y nos distingue a nosotros como ciudad que vamos avanzando. Y bueno, eh, siempre... Tú sabes que hay crítica cuando se hacen cosas. Sí pero creo que hay más beneficio que el servicio. Neto se está riendo, Neto sabe. No, no, no. Ay, que ya se alimentó la vista Dios con el hombre aquí. ¿Usted entiende que ya se afrescó la vista? Gracias, gracias. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Decía que ahí hay una línea de taxi que coge la calle entera. No, no, no. Es la otra llamada, es la buena muchachos los tacitas de ahí ¿qué van a hacer con esa gente que quiten esa gente de ahí Oyelo, no, oye lo oye y pongan ua. un coquero verdad ah, ah no yo no sé de eso <risa> yo no sé próxima <risa> llamada <risa> amigos le gusta el nuevo eh, como eh, la nueva estructura que va a tener el, el parquecito de curry sabe que también deberían hacer un monumento debería, ojalá de, de Orguín Marte. O sea, que Orguín Marte tiene su... Y de Salvador te Sí, todos los héroes de San, San Francisco debieran... Deberían hacer eso. Un Salvador ven ya dieron una escuela sí, en su honor, sí. en, en su barrio. Pero en un viola. sitio como que de héroes macorizanos que estén en un sitio y la gente pueda, por ejemplo, en sitio así como como la Coiri o en el Parque Duarte, poner, tú sabes, esa Pero va reseña. A esa mira, reseña va a revivir mucho esa zona, ese parque, porque sí. ese parque estaba abandonado totalmente y... Iba mucho, mucho piperos y mucha gente a hacer cosas indebidas. ¿eh? Que ya ahora va a ser com, eh, comercializado, como dicen. Va a haber oportunidades de, de comercio por ahí, que pongan un colmadito con un dominó. No, hay, hay, hay colmado. Claro, ah, una heladería, eh, eh, una eh, para que eh, tiren eh, la frecona. Ahí está. Claro. Ay, ay. Sí, sí. Y hay... Sí. Ay, Veo ay, cafetería ay, por ay, ahí, no, sí. hay cafetería y cosas, cosas de comer, bañas pica pizzería, bol, pizzería. O sea, que va a sí. darle... O sea, porque en el parque no, lo no están confundiendo con el otro no, parque. No, pizzería no hay. No hay... Hay pizzería. Sí, hay una pizzería. Sí, Néstor, sí. sí. sí. ya tú no vas a esos sitios, después tiene cuarto. Tienes Oye, ay, Dios mío. Miren, el parque Duarte, ustedes saben que ya estaba todo estructurado. O sea, ya estaba el edificio, estaba todo eso, y hay pocos sitios. De comer y la, aún así la persona se, eso se llenaba. Me imagino en este que hay mucha, muchos negocios por los lados. Cuando las personas vayan a tomar esa foto con el avión y todo eso, va a ser sumamente interesante. Ahora claro, en el parque Duarte hace falta como una comida rápida, como, como sí, algo. El parque frente de sí. Ahí. Sí, claro. Hello. el parque frente a ustedes de Telenor, eso está ah. de, a, a oscuro de noche. Ah, ¿Usted considera que deben remodelarlo también? Pero le queda poco Pero tiempo al síndico. No puede llamar con eso con esa recalla, no puede estar llamando <risa> los programas. Eso da vergüenza. póngala de 50. Con dos minutos y que llame, llamando, programa. De 50. El programa más no visto. Es que no ven, gracias Bien. por su llamada. No, una recarga, no, no. Cuando usted vaya a llevar el programa, no, ponga una recarga. De 50. Claro, no. O llame a Henry si se la pone, o nos lo manda un mensaje. Atrás, nosotros. Vamos a rifar y recarga, aquí lo viene. Pagada por... No viene, ¿no? Pagada por... Lo viernes, no viene, ¿no? Lo los lunes. Los no, no. vienen no nos van a llamar, los lunes no nos van a llamar. Los vienen, lunes sopa, no vamos a barrio. <ríe> sopa en el barrio. Los lunes. Señores, gracias por este programa. Esto fue un excelente programa, ¿eh? Qué programa, aquí se mandaron fuego, mandamos. mandamos fuego. No, ya son las 53, esto es. Claro, eh, ya, claro. terminó. Nos quedan dos minutos. En el blanco, dos minutos, señores. Dos llamadas que hay en el buena a lo buena Qué programa. El flaco está de viaje El flaco hasta ni que dos, ¿qué? La entrevista, no, la entrevista estuvo interesante y eso de lo del parque, señores, vamos a valorar eso. Es, es sumamente eh, esa bueno. foto. Y, no y una eso, cosa, a los frescos pues, A favor. lo fresco, los chamaquitos. Oye, lo, lo, oye los sí. chamaquitos no trascendidos. Oye. Ahí. Eh, los chamaquitos trascendidos de por ahí que se, se van a encarar más arriba de, del avión. Que lo metan preso no, ahí. A su, claro, claro, hay ahí. que poner Watch y watchman no. Porque la gente dice Guachimani y watchman <risa> la, la, la, la policía municipal. La, la, claro, no, si, no, ya el está el pendiente. Si ya. el muchachito se sube, los preso al muchachito y a la mamá. Y a mamá, la mamá cuando vaya. Los dos. Sí, porque que, es verdad, y lo maltratan, señores, si uno tiene una, algo bonito. Ahorita vienen, bueno, como va a haber policía municipal. No, eso que sí. pero tampoco es que van a poner unos gelatas ahí. Y, y eh, pero no, bueno, No, porque la gente, moradores. tú sabes cómo la gente que maltrata las vamos cosas. Vamos a verificar si eso no es unos gelata. No, pues la gente lo maltrata no, como quiera. No, sea buena o mala. No, es que eso está bien. Eso no, ay, fue un proceso ese avión. Ya, bueno, bueno, nos vamos. Así que mañana Hasta nos mañana. vemos. mañana. Mañana tenemos un invitado especial. Tenemos flaco, un flaco, despídete, bacano, como tú, así que. wow. Uf, con sí, la yo, cámara. Tenemos invitado. Y el lunes tenemos otro candidato, así que. ¡Va virata!